Buenas tardes, soy Jorge López Esteban y bueno, quería hablaros un poquito sobre la jornada que tuvimos ayer, día 14 de abril, en el Instituto IES Bajo Aragón de Alcañiz, en la que tuvimos la presencia de representantes de la asociación Somos LGTB de aquí de Aragón. Eh, tengo que reconocer que fue una jornada muy bonita, muy chula, muy participativa, en la que al finalizar las dos horas de ponencia de estos representantes, eh, se dieron unos aplausos unos aplausos muy, muy efusivos de cara a esta organización. Pero yo, eh, en vistas a la labor que desempeño yo en la docencia y la colaboración estrecha que tengo con esta, con esta entidad, con esta asociación, sí que me veo en la obligación de, de pedir otro aplauso, ¿no? de solicitar unos aplausos que no, que no, que no ocurrieron eh, de cara a todos esos jóvenes, a esos chicos y a esas chicas que se expresaron libremente en, en el salón de actos, algo que yo creo que muchos y muchas de los asistentes no esperaban que iba a ser así. Entonces, yo creo que después de escuchar algunos de los testimonios en particular de los que pudimos escuchar ayer en el Instituto de Alcañiz, yo creo que es la hora de primero de aplaudir a ellos y a ellas por haberse expresado de esa forma y reconocer y contarnos qué es lo que realmente les está pasando, de esa forma tan abierta. Y segundo, pues eh, hay que tomar medidas porque está pasando, está pasando. Entonces, yo desde aquí quiero comunicaros, también un poquito aportar el reino de arena para los, los que no estuvisteis en la conferencia, eh, que desde el Ministerio, por ejemplo, se sacó una publicación que se llama abraza la diversidad, es una publicación eh, un poquito extensa, pero en la que se, se tocan todos los temas muy bien para eh, padres, madres, docentes, tutores, etc. ¿De acuerdo? Eh, también indicaros que muchísima más información la podéis encontrar en la página web de esta asociación, de Somos LGTB, ¿de acuerdo? Y por último. Volver a repetir, muchas gracias a esos jóvenes, a esos chicos y a esas chicas que se expresaron de esa forma tan abierta en la conferencia y por mi parte deciros que somos iguales. Gracias.